Mira el aguilucho, ay, ¿eh? ay, ay, el aguilucho, el aguilucho. En el Congreso de los Diputados ha acontecido en la pasada mañana un intento de alzamiento por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, secundado por las fuerzas militares de todo el país. Se han llegado a vivir momentos muy tensos en el Parlamento. Finalmente, el intento de golpe de Estado ha fracasado gracias a la inestimable colaboración de la figura del Rey don Juan Carlos de Borbón. ¡Viva el semen español! ¡Viva! ¡Y el lanzamiento también! ¡Y la razón que tiene el mozo! ¿Ves? ¿Ves? Con Franco no pasaban estas cosas, carallo. Lo bien que se estaba con Franco. Queridos conciudadanos españoles... ¡tejero jero, maricón! Los tanques salieron a las calles. Y hubo algunos detenidos cuando los violentos intentaban pinchar las ruedas de las tanquetas echando chinchetas a las calles. ¿Eh? Nosotros fuimos. Fuimos nosotros. No, nosotros fuimos nosotros los de las chinchetas. ¡Viva el régimen clandestino! Muy pocos. ¿Sabían lo que estaba cociendo Díaz ante ¡Oh! el propio general Milán del Bosque? Pensaba que estaba haciendo croquetas ¡Oh! y acabó haciendo un golpe de estado. ¡Oh! ¡Hago unas croquetas que lo petan! Todo finalizó cuando su majestad apareció ante las cámaras y los militares desistieron de su interés. Es lo que tiene un alzamiento, que dura lo que dura, y dura, y el viva. Dura, y viva! Celebración este fin de semana de la Tercera Internacional de las Juventudes de la Guardia Civil, que se realizaba en el bar del Congreso, en la Carrera San Jerónimo, siendo interrumpida por el intento de golpe de estado del general Tejero. Uy, que me he dejado el tabaco en el tanques. Hubo gran algarabía en el bar, con las juventudes de la Benemérita. Hola, soy María Eustaquia y me han dado un palo a la mar de chulo para poder hacer... pim pam, pim pam y arriba España. ¡Hola, arriba María España! arriba! ¡Hola, arriba! arriba! mi madre! Soy Vandalina Morgan. La seguridad del acontecimiento fue excelente. No dejaron entrar a cualquiera. Aquí no puede entrar, que huele ancho y ya. Pero tengo a mis colegas dentro. Está goliendo a Bacalao y a... va fuera. del y esas zapatillas... no puede entrar. Sois unos Quita la cámara. Uno de los motivos de esta reunión de las juventudes era la recaudación de fondos, las bellas pesetas, para realizar un intercambio con los marines de la Escuela Naval de Chile. Hola. Hola, somos la chica de la Benemérita y buscamos cambio para el intercambio, para irnos con los mosetones. ¡Viva! ¡Y dura y gorda! También se realizaron las pruebas finales de la asignatura Detenciones de Comunistas, Vagos y Maleantes. Las imágenes de dichas detenciones podrían herir la sensibilidad de nuestros espectadores, siendo en algunos casos muy realistas. ¡Toma, por rojo! ¡Toma, rojo! El jefe de las juventudes dejó claro la postura de las nuevas generaciones. ¡Ha tocado a su varilla. El Ministerio de la Gobernación ha promovido un Día de Acción por la Consolidación de la Monarquía Española para mostrar el lado más humano del monarca y su familia. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable, y parece que quisiéramos ser mejores. Opinaba así el defensor del pueblo. La grandeza de la monarquía es una cosa que llevamos ya arrastrando desde el siglo XIV o anterior, ¿no? Teníamos monarcas y viva el rey, vive Franco y viva España. ¡Qué gran suerte tenemos en este país de tener una figura como la de nuestro monarca! ¡Hola! ¡Viva el orden! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden! ¡Uy! ¡Me he equivocado! Se celebra así la grandeza de que vuelva la monarquía a España. Con una familia tan y tan campechana, o Hidalga y Castiza es su dinastía. Hacen el paseo las cuadrillas y saludan al llegar al pie del palco presidencial. El pueblo español celebra estos días su recién recuperada expresión en las calles. Me mi gusto de libertad es prisión de esta República, Randy Liebre. Mira para afuera, capullo, que esto no es una dictadura. ¿No te has enterado qué? Esto no es una dictadura. La calle. Hippie. ¿Eh? Hey, ¿Qué hace? No queremos hippies. ¿Eh? Hey, ¿What the fuck? ¿Eh? Hey, ¿Dónde don es Liebre? Muy lo tienes claro, lo tienes claro, ¿no? Lo tengo clarísimo ¿Qué te ha ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿No ¿Ha sido el capellán? No ¿Ha sido...? Pues... Después de la misa de los 7 vine aquí al campus Hace <risa> seis meses ¿El <risa> capellán? ¿Qué, ¿Qué le va muy hacer? el Me encontré en Wally. No sé no, no, no sé dónde está Wally, No sé, amigo, no sé, no sé, amigo No, no sé, no sé No, sé, no la, la con el vino de misa. Y contenta, contenta. Ilusionada. <risa> <risa> he hecho lo que dice el Papa: No he usado el condón. Mira que bien lo he hecho. No he usado el condón. Está <risa> igualito. Mira, soy igualito. Me han sacado del libro. Me ha entrado aquí de vareta para celebrar 23 FBA. No, hay que ya pesado. ¿Es un guardia civil? Sí. También el doble Uy, cuerpo de la Vendemétrica se moderniza. Acá estos tiempos, es que ¡A castos tiempos nuevos están tan que Y no la pasarea a Cibeles, que no nos han no tocado y nos hemos encantado un poquito. ¡No, no, no, ¡Ale, ale! La remodernización del cuerpo de la guardia civil pasa por nuevos bailes folclóricos, nuevos uniformes que bueno, eh, eh, nos eh, hemos preparado unos nuevos saludetes para pa todos vosotros, para ti y para ti. Y vaya a ver cómo. Así, así, a qué mola, eh, así, eh. Nuevos saludos de la guarencia. ¡Vamos, Es Es eh, eh, guay! es eh, guay! Mira, eh, ¡Más o eh, menos, más, más o menos! Eh, más arriba España y para todos vosotros lo dedico, eh, chavales, eh, chato. Y también hemos preparado otro que dice así: mira, así el de tejera! Eh, ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! todo el mundo al suelo! ¡Pum, pum! ¡Eh, eh